Con el módulo de rectificación monofásica, vamos a ver el tema 6. Algunas aplicaciones. Entonces, vamos a arrancar con la primera aplicación que es un puente rectificado de Dios con carga resistiva. Recordemos que el puente de Dios es un caso particular del controlado. Como tenemos carga resistiva, podemos tomar las ecuaciones que vimos en condición continuada, debido a que el puente de Dios siempre trabaja en condición continuada en este caso toca cero la corriente en un único punto, es decir, podemos utilizar las ecuaciones que vimos en el tema de condición continuada, entonces si sustituimos en este caso beta vale pi, vamos a tener y alfa vale cero, vamos a tener la expresión de corriente la tensión media, que es directamente 0.9 B. La corriente media, que es 0.9 B sobre R. La tensión efectiva es P. Y en este caso particular, por ser carga resistiva, y RMS es P entre R, ya que ambas poseen la misma forma de onda. Si vemos la gráfica, tenemos que la rectificación es de onda completa, pasa todo el semiciclo positivo y el negativo. Se considera condición continuada porque solamente se toca cero en un único punto. Por eso podemos utilizar las ecuaciones de condición continuada. Contenido armónico, tanto de tensión en corriente es igual, tenemos la misma forma de onda, solamente la diferencia de escala. Desde el punto de vista... Del sistema de potencia, la onda que recibe en corriente, si no pura, es decir, es el mejor rectificador, no tiene ningún impacto armónico al sistema, solamente fluye, fundamental de tensión y fundamental de corriente. Si el puente lo cambiamos a puente RL nuevamente con dios, este puente siempre trabaja en condición continuada, porque al tener inductancia, siempre el ángulo beta es mayor que 0 o pi, que es el caso del puente, por ser carga pasiva. Entonces vamos a tener que la expresión de corriente, podemos utilizar la solución en régimen continuado, sustituyendo simplemente m igual a 0, eso nos da la expresión de corriente y tenemos la expresión de tensión media, 0.9B, la corriente sigue valiendo igual que el caso anterior, 0.9B sobre R, la tensión efectiva vale B. y la corriente la debemos calcular, la corriente efectiva, de acuerdo a la definición y la expresión de corriente que tenemos. Si vemos la expresión de, tens de tensión y de corriente, podemos calcular la serie de Fourier, de los resultados que vimos en la condición continuada, simplemente sustituyendo alfa por cero. Tenemos un alto valor de corriente media, en este caso, condición continuada en régimen permanente. Si vemos el contenido armónico, como es condición continuada, el valor medio de corriente superior de tensión se atenua muy rápidamente la corriente y la tensión va decayendo poco a poco. Desde el punto de vista del sistema de potencia, tenemos corriente de forma de onda cuadrada, donde dependiendo del valor de inductancia, se va atenuando el rizo de corriente. Desde el punto de vista de espectro armónico, tenemos fundamental de corriente, tercera, quinta Séptima novena, es decir los armónicos impares, con un tercer armónico del orden del 30% del valor efectivo total de la corriente. Vemos la configuración RC, muy utilizada para generación de fuentes de tensión, con diodos. Este es el esquema típico que utilizan las fuentes de alimentación de los equipos electrónicos, monofásicos, es decir, de baja potencia. La corriente funciona como vamos a ver pulsos de corriente cuando conducen los tiristores de alfa a beta. En este momento la tensión es igual a la fuente, una vez apagados los tiristores, sucede el proceso de descarga. Este proceso de descarga es menor o dura menos tiempo que en el caso de media onda, debido a la rectificación de onda completa. Entonces, si vemos el contenido armónico, tenemos un bajo valor de corriente media, y un alto contenido de armónicas. Aquí tenemos la fundamental, segunda, tercera, tenemos todo el espectro debido a lo que obtenemos en un pulso de corriente. Si vemos la corriente desde el punto de vista de la fuente, vamos a ver dos pulsos de carga correspondientes al pulso de carga del condensador, tanto de semiciclo positivo como negativo. En la expresión 48, vemos la tensión media que se obtiene para este tipo de configuración de puente, raíz de 2b sobre pi, coseno de alfa menos coseno de beta, más Q, que ya lo hemos definido como omega CR, seno de beta, por 1 menos la exponencial de menos pi, más alfa, menos beta, sobre Q. Para el contenido armónico de corriente podemos ver que el contenido es alto, se presentan armónicas impares, con un contenido de tercera armónica que supera el 40% con respecto al valor efectivo fundamental. Esta topología a fin de poder bajar el impacto armónico sobre el sistema de potencia, se le coloca un filtro pasa abajo del lado de continua que es conformado por un inductor y un condensador. Para el análisis de este puente, vamos a utilizar la serie de Fourier, a la salida del bus de C, que es lo que se define como voltaje de rectificador, ya lo habíamos visto en la lámina anterior, y vamos a analizar esta carga que es más complicada, a través del régimen sinusoidal permanente, por superposición, es decir, vamos a analizar armónico por armónico, incluyendo el valor medio, y de esa forma reconstruiremos la forma de onda, a partir de la serie de Fourier. Entonces tenemos la serie de Fourier de tensión, que es básicamente la que hemos visto para la condición continuada, sustituyendo alfa igual a 0. Entonces tenemos la tensión del rectificador dada por la expresión 50. Con esa expresión de tensión podemos calcular la corriente que consume el puente, simplemente dividiendo la impedancia armónica, la corriente, cada valor de tensión, entre la impedancia armónica recordemos que la impedancia armónica para la armónica cero es únicamente la resistencia entonces tenemos Zn como el paralelo entre la carga el condensador del filtro más la inductancia del filtro en la expresión 53 vemos el desarrollo de esta expresión la tensión en la carga la podemos calcular a partir del divisor de tensión que vemos en expresión 54, donde bcn es el divisor de tensión frecuencia a frecuencia para el armónico N, específico para cada una de las armónicas. De igual manera puedo encontrar la corriente de la carga, teniendo definida la tensión de la carga, puedo a partir de esa serie de Fourier calcular la, tensión, la corriente sobre la carga. Podemos ver la expresión, en este caso podemos ver que la corriente en la carga es casi continua pura. Y su impacto armónico lo podemos ver en esta gráfica para la carga. Un alto valor de corriente media y unas armónicas que se atenúan muy rápidamente. Desde el punto de vista de la, de la fuente vemos que la corriente del filtro hace que la corriente el rezado de corriente sea mucho menor. Que la onda tiende a ser una onda más cuadrada, y su impacto armónico ronda al, alrededor del 30% de tercera, un 18% de quinta, y así por debajo, con respecto a la séptima, a la novena y a la onceada. Vemos que desde el punto de vista del sistema de potencia, no se impacta el contenido armónico. Desde el punto de vista de carga, podemos ver que la tensión y la corriente son casi continuas puras. Es decir, que la inclusión del filtro me permite suavizar el rizado de tensión y de corriente para la carga conectada en DC. Desde el punto de vista AC, no tiene mayor impacto, más bien suaviza la forma de onda con respecto al rectificador RC que vimos anteriormente, donde tiene un alto contenido o un alto impacto armónico sobre el sistema. Con esto, en este tema y estas aplicaciones, terminamos el módulo rectificador monofásico. Vimos sus dos condiciones de operación, tanto no continuada como continuada. donde se prefiere la condición continuada? Para pasar de condición no continuada a continuada, basta incrementar el inductor o la parte inductiva de la carga. Esto se hace a través de lo que se conoce como un inductor de alisamiento que es lo que permite aumentar el contenido inductivo de la carga para garantizar condición continuada. Vimos la aplicación del semicontrolado que permite la no colocación de tensión negativa sobre la carga y vimos varias aplicaciones como con puentes de diodo. Nuevamente les recuerdo que el puente controlado es un caso general. Para analizar puentes no controlados basta ser el ángulo de disparo, cero en el caso de carga pasiva, alfa mínimo en el caso de carga activa. Gracias por su atención y los invito a continuar viendo los distintos módulos que conforman el curso de electrónica de potencia.